En esta oportunidad voy a mostrarles con el dibujo de figura simple y fondo simple que estuvimos trabajando con Mycrack, en su caso tiene que ser con el personaje que ustedes hayan elegido. Las texturas visuales son aquellas que se perciben sobre una superficie plana, no tienen relieve y se captan visualmente, son bidimensionales y su sentido es limitar la apariencia de los objetos para dotar a la obra de sensación de viveza y realismo Yo voy a utilizar fibra porque es lo que tengo si tienen fibra pueden utilizar fibra o microfibra en el caso de que no posean fibra o microfibra, pueden utilizar lápices de colores o si no bien el lápiz negro para dibujar. Para crearlas podemos recurrir a puntear, a rayar, a cuadricular o a motear que sería salpicar.